Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer albóndigas de carne con salsa de tomate, una receta bien casera, sabrosa, fácil y rendidora, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar preparando las albóndigas, así que voy a poner más o menos 2 cucharadas de aceite de oliva en un sartén para cocinar dos dientes de ajo picados, una cebolla, un zucchini chico rallado y una zanahoria chica también rallada. Mezclamos, salamos un poquito para que suden más rápido y cocinamos revolviendo de vez en cuando hasta que esté todo tierno, serán unos 8 o 10 minutos. Por otro lado tengo medio kilo de carne picada especial, esta es de roast beef pero pueden usar cualquier otro corte sin mucha grasa. Le voy a agregar los vegetales cocidos, media taza de queso rallado tipo parmesano, una cucharada de perejil picado, sal, pimienta, una cucharadita de pimentón y un huevo. Con la mano bien limpia unimos todo y vamos a ir agregando pan rallado hasta que nos quede una especie de masa consistente para poder armar las albóndigas. Yo usé un cuarto de taza como para que tengan de referencia, pero puede ser que necesiten más o menos. Eso lo van a ir regulando mientras amasan. Una aclaración que quiero hacerles es que los vegetales no se notan en las albóndigas, van a aportar jugosidad, las van a ser más nutritivas y rendidoras pero no les van a sentir el sabor. Se los comento porque si no les gustan mucho esta puede ser una buena oportunidad para empezar a consumirlos porque van a ver que ni cuenta se van a dar. Ahora vamos a armar las albóndigas, a mí me gustan chicas así que estoy tomando porciones con una cucharita de té. De este tamaño están buenas porque se cocinan rápido y quedan más lindas en el plato. Y como verán, el medio kilo de carne picada me rindió un montón, me salieron 29 albóndigas con el agregado de las verduras y los demás ingredientes, así que es una receta bastante económica. Lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de aceite de oliva en un sartén, lo voy a calentar y voy a empezar a sellar las albóndigas de un lado y del otro. Tengan en cuenta que en este paso no estamos cocinando las albóndigas, es solamente dorarlas para que agarren buen sabor. Ya que están todas bien marcaditas las retiramos y las reservamos en una fuente. En el mismo sartén, sin lavar, voy a poner un chorro de aceite de oliva para empezar a hacer la salsa. Tengo una cebolla cortada en medias lunas y un diente de ajo cortado en tiritas. Los vamos a rehogar en el sartén que ya tiene todo el sabor de las albóndigas. Salamos un poquito y agregamos una lata de tomate triturado y pimienta. Revolvemos un poquito, vamos a sumar media taza de agua caliente y dejamos que hierva 5 minutos. Ahora vamos a poner las albóndigas que ya teníamos marcadas, vamos a tapar y cocinamos 8 minutos más o menos para este tamaño de albóndigas. Pasado ese tiempo las damos vuelta, acá estoy poniendo unas hojitas de laurel que me había olvidado cuando empecé a hacer la salsa, volvemos a tapar y cocinamos 8 minutos más. Si ven que durante ese tiempo la salsa se espesa, le pueden agregar un poquito más de agua caliente. Para terminar le voy a dar un toque de frescura con unas hojitas de albahaca y perejil picado. Y ya quedaron listas estas albóndigas. un platazo súper fácil como vieron. Se pueden acompañar con papas servidas al horno, puré o arroz como tengo por acá. Quedan buenísimas, se las recomiendo un montón y espero las puedan hacer. Si les gustó este video